Buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gente bonita que nos acompaña en este programa Radiando en Cana. Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía Teatro Penitenciario. Estamos transmitiendo, no en vivo, pero estamos transmitiendo en directo desde aquí, de uno de los espacios del Centro Cultural Autogistro del Gisuel 77. Estamos en uno de los balcones, tengo a mis espaldas los árboles de aquí, frente a la casa, eh, frente al Centro Cultural. Eh, bueno, le damos la bienvenida, de verdad, de verdad, cuando guste visitarnos. Estamos abiertos de 11 de la mañana a 6 de la tarde, si usted gusta venir a conocer el espacio, pues venga, venga y se va a llevar una bonita impresión, de verdad. este el, Esta casa está abierta para usted. Eh, bueno, vamos a hablar de los deportes en la, en la cárcel, de verdad. Eh, siempre lo he dicho, mucha gente tiene la idea de que en la cárcel no se hace nada. No se trabaja, no se hace deporte, no se hace cultura y al contrario. Yo siento que este es uno la cárcel es uno de los lugares donde más... Donde más se desarrollan ese tipo de actividades, tanto culturales, deportivas y recreativas. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de las deportivas. ¿Qué hay en, qué hay en, en, los, centros? ¿Qué hay en los centros? Bueno, en, en mi vasta experiencia en diferentes, eh, en diferentes cárceles, de verdad. Eh, bueno, en el estado de Oaxaca se jugaba mucho la pelota mixteca. Eh, se juega con una tabla en la mano y tienen que pasar este tipo de tenis, no, algo así. Ese es como el deporte más típico en la cárcel de, del estado de Oaxaca. Y en Barritos, eh, como tal, eh, había solo retas de fútbol. No hay, no hay espacios tanto deportivos en aquel tiempo. No había tantos espacios deportivos. Solo unas pequeñas canchas de básquetbol y pues, ahí se hacían las retas, se jugaba la banda. No, hay torneos, no había torneos como tal. Yo le hablo de de 1990 y tantos. <risa> y en aquel tiempo, pues no había no había mucho, este, pues no, nada más había eso, no había mucho apoyo al deporte, de verdad, de verdad, como, tanto a la cultura como para el deporte. Eh, ya en el Reclusero Oriente, sí, me, te llevas una gran impresión, uno como interno no conoce, no conocía yo las cárceles, de verdad, llegué al Reclusero Oriente, una población de 8 mil personas y ahí sí había un campo con las medidas profesionales de una cancha de fútbol, el cual funcionaba también para el equipo de americano, ahorita les voy a platicar de eso, el campo de fútbol, eh, había muchos... A varios dormitorios, 16 dormitorios, 8 por 2, 16, contando, menos 1, 15, menos el del castigo. Cada, cada dormitorio tenía su equipo de fútbol, Les se le ponía el nombre muy común, el equipo del dormitorio 1, del dormitorio 2, eh, los monstruos del dormitorio 4, eso ya era en la penitenciaría, pero este, había torneos interreclusorios, existen torneos ahora, existe la copa, la copa de la... Empresa de telefonía celular <ríe> No voy a decir su nombre Y de cual participan todos los reclusorios de verdad eh, También existe En los reclusorios del Distrito Federal de la Ciudad de México existe cada, cada reclusorio Tiene su equipo de fútbol, su selección de fútbol Y su equipo de fútbol americano En el norte son los renos Del reclusorio norte eh, En el reclusorio oriente son los gladiadores eh, En el penal de Santa Marta Son los perros de Santa Marta Los del Reclusorio, no recuerdo cuál es su nombre, pero también tiene su equipo. Y esas son como las actividades más fuertes en el deporte. Existe en todos los reclusorios, hay gimnasio muy completo, de verdad. Uno pensaría que, bueno, antes, antes, antes, se utilizaba una barra de metal con los rellenabas de cemento, ahora no. Ahora la institución se ha encargado de fomentar más el deporte y eso se le agradece mucho a los licenciados a él y a toda su gente del sistema penitenciario. Eh, en equipar, en equipar las instalaciones para que la, la, la gente gente pueda disponer de las eh, dignamente de las instalaciones de verdad se arreglaron se acondicionaron el gimnasio la duela la, la duela de la penitenciaria quedó quedó muy muy chingona de verdad de verdad hay mucha gente que, que que trabaja su cuerpo trabaja su cuerpo mente y espíritu en el deporte así como en la cultura también eh, pero yo le hablo de la penitenciaría el hay un campo, un campo, yo cuando llegué a Pensé en el 2002 era pura tierra, era más piedras que tierra el campo de fútbol. Hoy hay un campo pastado, gracias a toda la, la disposición de, de, de los internos que le, comisionados que le dan que le dan mantenimiento. mantenimiento Un saludo a toda la banda comisionada en los reclusorios eh, que preparan las instalaciones para que la gente vaya, vaya a jugar, vaya a romperse una pierna, etcétera, etcétera. Eh, pero no nada más existe el fútbol americano, existe el fútbol soccer, sino también existen las, eh, eh, todo tipo de, de aparatos de barras paralelas, como las tipo barras pradera, algo así, tipo canero. Ajá. Este, un saludo al carnal de, de las barras pradera, un saludo a toda la bandita de por allá. Eh, existen aparatos, están las barras asimétricas, están las barras paralelas, están los fondos y hay concursos tanto internos en cada reclusorio como a nivel reclusorios y de verdad de verdad uno pensaría que son dinámicas o ejercicios muy simples la verdad no cuesta mucho trabajo la, las barras que existen en los reclusorios no son no son flexibles como las barras profesionales que se encuentran acá de este lado son es un tubo fijo y es donde cuesta más trabajo cargas más el peso pero no es imposible, de verdad hacen muchos ejercicios muy, muy espectaculares, de verdad la banda se rifa, tiene mucha imaginación para, para recrear, para reinventar movimientos en las barras y, y es eso, las autoridades se han dedicado, insisto, insisto, no, nada más es hablar de los internos y entonces también reconocer lo bueno que ha hecho la institución, así como mucha, muchos medios mencionan lo malo, pues nosotros nos, nos dedicamos a, a mostrar, a mencionar lo bueno que sí se hacen los reclusorios porque... Insisto, mucha gente pensaría que no se hace nada, hay mucho trabajo, mucha cultura, mucha artesanía, mucho deporte, mucha educación, de verdad, hay primaria, secundaria, preparatoria y e universidad, está la UACM en plantel Santa Marta, eh, y actividades como lo que es el Teatro de la Compañía de Teatro Penitenciario, que llevamos dos años trabajando en la penitenciaria de Santa Marta, Catitla, de verdad, de verdad, de verdad, eh, los invitamos a que siga nuestro, nuestro trabajo de la Compañía de Teatro Penitenciario, en nuestras redes estamos en el Face como Compañía de Teatro Penitenciario, en el Twitter, arroba Penny, en nuestro correo, prisión arroba foro .com. Y como siempre tenemos anuncios dominicales en este, su programa, mi programa que es suyo. <risa> ¿No? este, bueno, yo quise hacer una pausa para, de verdad, eh, invitarlos, invitarlos los viernes de, de agosto, todos los viernes del mes de agosto, a partir de las 8 horas, eh, las funciones de las 80 mejores amigas, bajo la dirección de un tal Juan Carlos Cuella, del nuestro director Juan Carlos. Un saludo. Eh, quienes actuamos? Eh, mi compañera Valeria Lemus hace la. una sacredísima viejita, Agatha Freud. Eh, mi compañero Ismael hace a Greta. Mi Ismael Corona hace a, a, a Greta. Y un servidor, Javier Cruz, eh, hago el personaje de Marlene. Eh, se van a divertir, de verdad, venga a reír, venga a reírse con nosotros, venga a reírse de nosotros, de verdad, lo invitamos, de verdad, eh, estamos trabajando mucho, estamos trabajando muy duro para, para llegar al 6 de, de agosto, que es el estreno, de verdad, eh, en nuestras redes sociales está, está la publicidad, viene el link de venta, puede comprar su boleto en línea, puede llegar aquí comprar su boleto en la taquilla, eh, puede usted llegar, lo invito a que llegue antes, de la, a las 7, entre 7, 7 y media, de verdad, eh, ¿con qué se va a encontrar? Con una cafetería, ten, vendemos café, vendemos cerveza, vendemos mezcal, tenemos alitas veganas, alitas de pollo, tenemos papas gajo, papas a la francesa, y de verdad, y una sonrisa siempre en el rostro para recibirlo, en esta que es su casa, de verdad. Y me regreso al montaje, de verdad, hemos trabajado, le pedimos al maestro Cuellar de volver a remontar, esta, esta, este, esta, esta obra, esta, su obra, de verdad, eh, nosotros tuvimos la oportunidad, digo nosotros, la licenciada Itari Marta, un servidor y mi compañero, mi ex compañero Israel Rodríguez, tuvimos una, dos temporadas en el Foro Shakespeare en el 2014-2015 de este montaje. Fue uno de los montajes más difíciles en el que me he encontrado en mi carrera actoral. ¿Por qué? Porque hago a una, a una mujer, de verdad, eh, para mí es un honor, es un placer... Y, una gran, y un gran reto representar a una dama, a una mujer, a una señora. Eh, de verdad, se va a estar a reír, no, no, no este, nos mofamos de, de, del, del sexo femenino, no, no, al contrario. Eh, intentamos ser lo, lo, lo más mujeres que podemos, sacamos nuestro, nuestro otro lado, nuestro lado femenino, y en ese montaje, de verdad, todo se desarrolla en una cabina de, de radio, en una radionovela las actrices y empieza la trama. De verdad, de verdad, eh, lo esperamos este viernes 6 de agosto a las 8 y si usted a llegar antes, pues aquí lo vamos a recibir. Eh, bueno, este montaje es... estamos trabajando, de verdad se lo digo, estamos trabajando eh, para seguir mostrando nuestro trabajo, para reactivar el centro cultural, nos aferramos a seguir vivos, no... No nos gusta que nos regalen nada, de verdad, si obtenemos una beca cumplimos con todo, hacemos en cualquier trabajo que nos contraten, proponemos, hacemos, vendemos, diseñamos, transformamos y todo para qué, para seguir vivimos aquí en Juárez. Eh, nosotros somos el área de impacto social del Foro Shakespeare, eh, llevamos aquí en Abraham González número 77, por eso se llama el Centro Cultural Autónico del 77 en la Colonia Juárez. Eh, pues nos aferramos, nos aferramos, llevamos siete años en este espacio eh, antes de la pandemia tenemos muchas actividades, ahorita las estamos retomando, a pesar del semáforo eh, nos aferramos a que usted eh, salga, salga un momento de su casa, eh, no sé si invierta, eh, pero su tiempo en ver una obra de teatro, lo, lo invito a que lo haga, de verdad, se va a llevar una muy buena reflexión, se va a reír, se va a conmover, va a reflexionar, si usted quiere, de verdad, lo, lo, lo esperamos, lo esperamos en, aquí en el 77, en el foro Shakespeare, Zamora número 7... Hay jueves, viernes, sábado, eh, muchas, muchas, muchas producciones, de verdad, de verdad, lo invitamos a estos dos espacios que, que, son, que son como aliados, no somos aliados, somos uno mismo, ¿no? diría que, aquella canción. Eh, bueno, lo invitamos a que conozcan, conozcan a su trabajo, me aferro a eso, y pues lo invitamos a que sea, sea feliz, sea libre, aún estando encerrado, eh, de verdad, mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de Teatro Penitenciario, y lo invito a eso a que sea libre, aún estando en la pandemia. Muchísimas gracias, este fue su programa Radio Cana y recuerde, recuerde, el que ponche y no atiza, ni las cenizas alcanza. Venga, vámonos que ya nos vieron, y ánimo delincuencia, nos vamos con este pequeño paisaje. Venga.